Y me tropiezo, fiel a mi gesto, ya ni me aguanto, todo lo quiero, tanto pero de equivocarme, yo tengo miedo, yo tengo miedo, de equivocarme, yo tengo miedo. De joven, que juicio serio, te soy honesto, nada me enrió, ya ni me veo. Si me extraño, es a lo lejos Si luco serio, a cómo me doy Furia yo siento, mira, perplejo Nunca di el ejemplo, como no voy a fumar, como no voy a beber Nunca quise yo tomar, pero tomé, fue que mata, y fue que mata, uh, y fue que mata, y fue que mata Siento un deseo, hace tanto tiempo Llorar y gritar, bajo la lluvia reír Luego bailar, pero jamás se me da uh, Pero jamás se me da No, no uh, ya yeah. Con voz, dejé de sentir Las chimpas dentro de mí con solo pensar lo que quise de mí, lo que hice por mí. Mil disculpas, tri tri, mis disculpas, tri, tri, Mil disculpas, tri, tri, mis disculpas, tri, Ah uh, Cadeta, toy. Duele con solo pensar quién soy, tú toy. Moleta, no puedo saber lo que es he yo, no. Complicado soy. Que no miento que es esto? Que me sale del pecho Sin saber Que es donde quiero estoy Busco ese amuleto Que me alimenta mis huesos, mis piernas Para correr En la lluvia de invierno El que yo vuelo de lejos Sin pensar que lo quiero Un disgusto Que tanto fumo y poco por gusto Soy un cabrón Bebiendo disgusto Complicado voy, complicado estoy Y me tropiezo, fiel a mi gesto Y no me aguanto, todo lo quiero Tanto espero, de equivocarme Ya tengo miedo, de joven En juicio serio, ya no doy río Ya ni me veo, en el reflejo Y si me extraño, es a lo lejos Si lo serio. Me doy, furia yo siento Mira el perplejo Si, sí, nunca di el ejemplo como no voy a fumar como no voy a beber Nunca yo quise tomar Pero tome y fue quemada Ah, y fue quemada Y fue quemada Ah, ah Complicado boy Complicado to' Y fue quemada Y fue quemada Да,